Wow, a todos bienvenidos a mi canal. Soy el pintor y aquí estamos con otro capítulo de Final Fantasy. Así que vamos a apretar OK y continuar con la partida. Como siempre vamos a hablar con la tía esta y decimos que sí, un augur por un one play coin y me incrementa los, la ganancia de puntos de cristal. A ver, los monstruos, porque los he entrenando. ¡Ostras! Vale. Monstruos. Ah, vale, los tengo. Los tengo, los tengo, los tengo. Los que tengo que llevarme los tengo. Venga. Y vamos a una de las misiones principales. Esta ha sido sin lograr saber cómo es, pero por lo que veo en grupos se hace mucho mejor, así que vamos a la de One Winged Angel. Que la hacemos así, tal cual, y dice derrota a Siva. Venga. Vamos a derrotar a SIVA Llevo tiempo sin jugar, así que no sé cómo me va a salir esto Embarcar eh, eh, eh, No puedo ir automático, tengo que ir aquí Recordarles, llevo tiempo sin jugar, además se me apaga la, la Nintendo y es un poco... me Es un poco difícil jugar tal cual Ah, mira. Podemos coger varios cocos. Vamos a cargarnos de este pajarito ya que estoy Ya. Fuera. Ostras, encima se va a apagar la pantalla. Y la voy a armar aquí. Vale. vale. Ok. Vale, puedo seguir. Vámonos a donde tenemos que ir. Y es para aquí entro. A los túneles de Tinse. Vamos a cargarnos los cangrejitos. Que además es por aquí, por donde tengo que ir. Pero vamos a cargarnos a todos los cangrejitos. Así, sin gastar maná ni nada. A ver, se coge con la A. Por cierto, coger es tomar, porque hay muchos, <risa> hay muchos jugadores y... y que me siguen, que son de Latinoamérica y coger es otra cosa. No, no, estamos hablando de cosas normales. voy a decir eso, pillamos pillamos todas las cosas del suelo y nos vamos por aquí es que incómodo jugar así nada que soy de los que antes de dormir se echa una partidita a la nintendo tengo mi nintendo 3 ds de tapa por supuesto y, y claro, me he quedado dormido encima de la Nintendo, o roto sobre la Nintendo Y me he cargado la, la pantalla Ahora intento jugar normal, se me puede apagar Y para jugar un gameplay es un poco difícil Llegando casi, rozando casi la imposibilidad de poder jugar de manera normal Pero bueno, uno, hace, uno hace lo que puede y como no me voy a comprar otra capturadora. En los tiempos, esto es lo que estamos de crisis. Que ya salió la Switch. Que muy probablemente deje de jugar para Nintendo DS muy pronto. pero pues como que no. En fin, que estamos matando aquí las lamias. Que nos volvemos, loco. Para conseguir todos los ítems. Que se puedan conseguir por la zona. Epa, la. ¿Y qué hace ahí una rana? Ah, no, es mi rana. No, no es mi rana. No <risa> trae rana. Bueno, alguien se la cargó, no pasa nada. El fantasma, como hace magia, se la cargó. Ah, no, pues vino por aquí. ¡Qué torpe! ¡Qué torpe! Bueno, es que ni, ni tengo el ángulo que me gusta ni nada. Vamos a por la tortuguita. ¡Bien! Ya creo que en el siguiente ya está así, vamos. No sé qué hacerle Probablemente cargármela Y punto No creo que me toque otro Antes de Siva. Sí. Vamos a Por la tortuga <tose> Es que no veo nada Vamos a por esta rana. Hola, ranita. Ven. Uso lengua. Vale. Obtuve una amalita de esta para, para poder hacer la invocación. Vamos a por esa lamia. Que ya casi tengo a todos los monstruos estos para poder tenerlo. Eh, ¿Tú por qué caminas solo? <ríe> no pasa nada. Tengo a casi todos los animalitos estos, todos los, bichos, todos los bichejos. Ya los tengo ya para poder traérmelos conmigo. Uy. Sí, vale. Pero no. Así me gusta. Con protitu y orden. Orden. <ríe> Con protitu y orden. Ustedes matarme a los viejos. yo voy por ahí recoletando cosas. Por aquí me imagino que tendrá que haber algo. Si no, vaya gracia. Tener todo esto para nada. Pues sí. Tener todo esto para nada. Gracias por hacerme perder el tiempo. Vamos a cambiar de ángulo. Y creo que ahora sí que sí va a estar Siva. Así que voy a ir un poquito así para recuperar esta mina. O maná, o como quiera que se diga en este juego. <risa> y vamos para allá. Ahora sí que sí, va a aparecer esa SIVA sí ahí, toda Powerful. Ahora que tendremos que... Um, Derrotar. Vamos ah, no, a ver. Vamos a hacerle un breve No entiendo por qué no está funcionando. Mierda. ¡Ay! Está a punto de apagárseme la Nintendo. Vale, por algún motivo no me deja apretar la X, ¿vale? Pero se si me ha bloqueada. No puedo hacer el moon Lazer Vamos a ver si hacer si a ser oscura. Jolín ¡No me deja apretar la X! Se ha quedado trabado Bueno, mejor No sé qué pasaba Uy, voy a salir del círculo este y ya está vamos a cargarnos la misión principal realizada oh, o no. nada no sé será que simplemente habría que matar a, a esta mujer pues nada espero que les haya servido sabíamos no sabía que iba a ser tan fácil pero vamos simplemente derrotar así va otra vez pero en esta en esta misión pues nada, espero que les haya servido y que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.